Mi cabeza no es el lugar donde me gustaría habitar Entre la nobleza me siento un juglar Me faltan piezas para poder jugar No hay pastel de fresa que no se vaya a acabar El sexo que vuelve ciego Un orgasmo es más apetecible que un abrazo Pero cuando se acaba el chiste Tu cerebro está triste llorando en tu cuarto Por esa chica a la que tanto amaste Y como dinamita todo explota, vas a echar la pota. aún me queda el arte, pero el cabrón me repite, fue tu culpa idiota, y para nada yo le voy a quitar razón, cagada tras cagada ya no merezco perdón, quizás esta mierda me convierta en hombre, quizás mis demonios llevan mi mismo nombre. Voy a escribir más rimas, es un plan cojonudo, cojonudo y los deshago, Mago soy del arte oscuro, canciones ni románticas ni de que te den por culo, mi corazón es el área. Sin 51, mi psicólogo guarda dos características, no es humano y cuando las paranoias que han escrito coge color, él no sé qué ha pálido al oído, ya era blanco pero ahora lleva borrones de mi tinta, tú me odias, ¿Eh? más me odio yo, estoy en una noria, estoy en un avión, de sentimientos desconcertado. no tengo mapa, perdí el norte hermano, y si el rap fuera un sin razón, a eso me reniego, andaluz de corazón, entre verdimiento, Verde blanco me quedo chico No es fácil convivir con uno mismo Aún más siendo tan frágil Eres un seísmo Poco a poco todo, todo se destruye Roto Quiero estar en mi nube, sociedad automatizada Huye del lunes, estúpida, las palabras de Cora es inmune No tengo la verdad absoluta, pero tengo práctica Los trappers tienen putas, yo tengo táctica, métrica, metáfora Salida de ánfora de mis pulmones, pulsaciones de vasto, rap Hablo de cicatrices, abruptos sentimientos No hablo de fútbol, porque de eso no entiendo Se mete más droga el peluquero que el trapero La producción les deja sin dinero, llevo componiendo dos días Aún no me he curado, me enrabieta hasta la poesía Que veo en todos lados, como a quien ya no está Echo de menos al sentimiento, no a la persona Exceptuando a mi abuelo, soy tan débil Que me acabo echando culpa, explícitamente estoy hasta el nabo Búscame, cuando no me pueda hallar ni yo Porque estaré confuso, no perdido, sino...